A empezar con un momentito que a mí me encanta hacer un poquito de relajación y de tranquilización. Entonces vamos a aprovechar para irnos relajando un poquitito porque la idea es cómo enfocar la visión para crear eso, ese espacio en el corazón para lograr ver más allá de lo que siempre me enfoco. Ya, entonces esta es la primera para hoy. Entonces es ¿En qué estoy enfocándome y cómo lograr volver a enfocarme para ver desde el corazón en esta visión? Porque el mes de septiembre es acerca de mirar, mirar con compasión. ¿Y en qué estoy mirando y cómo me afecta lo que estoy viendo? Entonces, para empezar, vamos a hacer un pequeñito ejercicio, ¿les parece? Estirarnos un poquito porque va a ser un ejercicio de llevar mi visión a un espacio tranquilo, primero. Primero como limpiar todo eso que me ha estado haciendo bulla todo este día de hoy, todo lo que he acumulado, todo lo que me ha sucedido, todas las emociones que he estado sintiendo. Voy a empezar inhalando profundo y exhalando suave y tranquilamente. Inhalo más profundo y voy a dejar que mi mirada se concentre tranquila en esta imagen frente a mí. Por unos instantes puedo sentir el sonido de esa pequeñita quebrada, percibir cantos de pajaritos y la sensación del sol tibio sobre mi piel. Todo eso que estoy percibiendo con mis ojos, mi corazón lo logra sentir. Sentir la frescura de esa agua pura y tranquila. Y dejar que poco a poco la tranquilidad que me hace sentir esta imagen ayude a mi cuerpo a tranquilizarse también. Tranquilamente voy percibiendo cómo esa calma que vuelve a reinar en mi corazón y en mi mente me ayudan para poco a poco relajarme, soltar todas las tensiones y volver a estar cada vez más tranquila, tranquilo como esas suaves hojas a la orilla de la quebrada. Estoy donde tengo que estar en mi vida. Hoy vuelvo a la calma. Todo lo que estuvo perturbando mi corazón lo que otros pudieron decirme que afectó en cómo me sentí, queda atrás en mi pasado. Como si lograra poner un punto final y regresar a disfrutar de este segundo de paz que la vida está abriendo ante mí como un hermoso regalo, como esta imagen tan tranquila, tan limpia, tan no. llena de luz y color. Y así poco a poco voy a volver a sentirme aquí. Y ahora, un Shanti. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo se sienten? Ven, ese también fue un ejercicio un poquito para ir viendo. Un análisis. Son puras imágenes de bebés porque hoy necesitaba como sentir, preparando esta charla, de cómo regresar a esa visión. Porque estaba pensando qué cosas, qué cosas ha sido lo que me ha ayudado a crear a mí mi propia visión. ¿Cómo voy percibiendo diferente, distinto las cosas con respecto a mi propio desarrollo, mi etapa en la vida, lo que estoy viviendo hoy y lo que he vivido hasta hoy? Que también ha he hecho que yo esté percibiendo las cosas de cierta forma. Todos y todas nosotros hemos estado en esa misma experiencia. Entonces, este niñito me encantó porque es como volver a esa etapa, a, a volver a sentirla, esa etapa de de cómo todo es maravilloso, hasta unas lucecitas de Navidad se vuelven algo mágico y cómo mi visión no se veía afectada por, por eh, sonidos, ideas de otros, sino que todo lo podía volver a percibir como algo tan maravilloso, como verlo por primera vez con mis ojos. ¿Se acuerdan de esa linda sensación de uno como niño niña volviendo a... Bueno, descubriendo este planeta, este mundo, incluso las personas, o las barbas, o el color de pelo, incluso pajaritos, los perritos, los gatitos, todo era maravilloso. Y ahora, ¿cómo siento esas mismas cosas? Y hay cosas que uno las sigue viendo todos los días y le parecen maravillosas, y otras que uno las ve todos los días y ya no las quiere volver a ver nunca más. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo que eso que veo se vuelva algo? Que tenga una emoción o un peso en mi vida. Por pues eso fue lo que quería hacer un poquito en el ejercicio del, del inicio. ¿Qué cosas estoy haciendo, percibiendo y cómo me hacen sentir? Y eso de cómo me hacen sentir es la percepción que después tengo de ello. Entonces, mucho se está basando en la forma en que estoy teniendo mi visión, en cómo me han hecho sentir en el pasado esas, esas cosas o situaciones similares que he vivido a lo que me estoy enfocando hoy, porque en realidad es muy interesante eh, darse cuenta que en, en una de las clases de, que decimos aquí en Brahma Kumaris, de que mucho de la visión que uno está percibiendo, uno en realidad no logra percibir a la, a la persona que está frente a mí, por ejemplo. De, yo trabajo en educación y muchas veces es como uno ve ni un 5% de la vida de esa persona frente a mí. Por ejemplo, un estudiante puede estar atravesando mil cosas, pero yo solo puedo percibir el ratito que están conmigo en la clase o en los recreos o que me topo en pasillos. Entonces, hay tantas cosas que están pasando a todas las almas, incluso a todos los seres vivos. Los perritos, los gatitos, a veces uno se queda viéndolos y están tan vacilones, incluso cuando duermen o los bebés, me dice, ¿qué estarán pensando? ¿Qué cosas pasarán por sus mentes? Pero incluso todas nosotras, de todos nosotros, ¿en qué estamos pensando? ¿Cómo, los, ¿Cómo eso que estamos pensando nos está haciendo vivir con las cosas que estamos afrontando? Entonces, por eso me, me gustó volver a esto de, de volver a, a ver desde el corazón, empezar a entender primero. ¿Por qué estoy percibiendo cosas de la forma en que las percibo? Porque a veces me quedo atrapada en ciertas cosas y otras ni las veo. Eso también es interesante. A veces, a mí me ha pasado que a veces me dicen, ¿viste lo que pasó con tal y tal? Y no ni me di cuenta y podía haber estado ahí mismo. Pero lo que yo me estoy enfocando en eso es en lo que estoy percibiendo. Y las cosas que más percibo, son las cosas que despiertan alguna experiencia emocional en mí o, o sentimental, que ya viene con algo más, que va creando una impresión en el alma, cuando se vuelve un sentimiento, una experiencia. Entonces, por eso estaba también viendo cómo vemos a los demás y cómo percibimos desde el corazón es qué me está haciendo sentir lo que veo en el otro y en qué me estoy enfocando en lo que estoy viendo en la otra persona frente a mí. Porque muchas veces percibir con el corazón es percibir los sentimientos y emociones que está pasando esa, esa alma frente a mí, ese, ese ser vivo tan maravilloso que tengo frente a mí. Y muchas veces, en lo que me ha creado mi visión, son en experiencias del pasado que he tenido con esa persona, o incluso sentimientos en ese momento. Lo estoy percibiendo, vi algo que hizo, una decisión que tomó, una acción, incluso el olor a veces que tienen, uno ya crea toda una visión de esa persona. Entonces, eh, a través de nuestros sentidos estamos tratando en nuestro, en nuestro propio raciocinio de generar una imagen de lo que está sucediendo, situaciones también. Y todo va con lo que yo estoy pudiendo percibir, pero lo que yo percibo otra vez de las situaciones y de las personas no es ni el 5% de lo que hay ahí. Entonces, hay que tener esa, esa delicadeza y ese cuidado de entender que lo que estoy percibiendo, lo que estoy sintiendo en este momento se basa muchísimo en cosas que he estado viviendo a lo largo de mi, mi existencia, de mi vida, de situaciones que he atravesado, que despertaron, pueden ser emociones muy lindas, como esta maravilla, la maravilla hoy, las luces de Navidad y lo bonito de los colores, los regalos, el cariño de reunirse con los seres queridos, el compartir, el ser generoso. ¿Y qué me hace sentir, por ejemplo, en la Navidad, que es una de mis estaciones favoritas del año, en las festividades? Y entonces, todo lo que veo Navidad me hace sentir, ¡ay, qué bonito! Aunque esté en septiembre y ya están en, los, pues, en las tiendas y en todo lado, que ya es la otra cosa de la mercadotecnia para que gastemos plata. Pero, en realidad, ese espacio de compartir en familia, de cocinar cosas ricas, de, de hacer un, sentir un ambiente lindo... Me trae a mí ese recuerdo que tengo en mi visión cuando veo esas cosas. Igual con las personas. Cuando usted percibe a alguien, ha vivido algo con alguien, usted lleva eso en su recuerdo. Y cuando tiene a esa persona frente a usted, no solo le está hablando a esa persona que tienes ahí, sino a la persona que tienes ahí y que has tenido muchas impresiones a lo largo de los años que llevan de conocerse. O incluso recién conociéndose. Tal vez la conociste hace unas dos horas, pero lo viste eso conversando de algo, tuvo una opinión que no era igual a la tuya, y ya ahí se formó mi visión de esa persona, ¿verdad? Y muchas veces nos encasillamos y etiquetamos y reaccionamos a eso sin realmente escuchar o percibir, lograr ver lo que hay detrás. Por eso es que la visión ahora es entender también eso este niñito que tiene una mirada tan pura, tan linda, como también inocente. ¿Qué cosas han estado influenciando la forma en que estoy percibiendo lo que veo? Muchas de esas cosas también, ¿qué, qué deseo ver yo? ¿Qué cosas están en mí que han sido vacíos, que he querido llenar, o cosas que digo, uy, qué interesante, pero de repente... Por quedarme viendo algo muy interesante Querer entender un poquito más querer y, querer y querer Luego también voy quedando como Atrapada en situaciones que voy creando Con respecto a lo que estoy viendo eh, Me influencian mucho Mi visión, cosas que otros me han dicho Opiniones de los demás Incluso la visión Que tengo sobre mí misma Sobre mí mismo Y esa es una de las más claves que hay que hacer El paso uno de volver a limpiar esa visión sobre mí? ¿Qué cosas están formando mi propia identidad? ¿En qué baso mi propio valor? ¿Cuándo siento que sí soy capaz o que realmente estoy haciendo las cosas y metiendo puro las patas? Y si cuando meto las patas, que igual nos va a pasar, pero parte de la naturaleza humana tan bonita y entretenida, <ríe> entretenida, veámoslo desde ese punto de vista es, ¿Cómo saco las patas y arreglo las cosas? <ríe> que también es nuestra propia capacidad, pero sabiendo que puedo hacerlo también. Y es cuando tengo la visión de que yo puedo aprender y puedo hacer las cosas distinto también. Cuando tengo esa visión que puedo hacerlo y me puedo amoldar. Si ya siento, no, yo ya lo sé, o oh, siempre meto las patas, no lo voy a lograr, entonces no, cuando, porque otros me dicen cosas, he metido patas y otros me lo hacen ver. Y como sentir que no hay salida, esa es la visión que yo misma he creado sobre mí. Pero lo lindo es saber que esta pureza que tiene la visión de este niño y de todas las niñitas es como volver a limpiar el corazón de toda esa agulla que hay ahí. Y mucho es ver detrás de la agulla, porque es que yo he tomado como cierta esa agulla, porque me he tragado la visión de otros sobre cosas, porque también estaba pensando... Viendo cómo se va formando, por ejemplo, eh, viendo a mi sobrino, viendo a, a mis estudiantes adolescentes, eh, viendo a, a cómo se va a ir poco a poco. Eh, uno también formulándose sus propias opiniones, mucho también ha sido influenciado por gente que uno admira, respeta, ha sentido que viven de una forma linda que uno le gustaría vivir. Por ejemplo, papás, mamás, profesores, maestros, cosas que uno ha leído, gente que uno ha visto y admira que han hecho cosas lindas en la humanidad. Entonces, eso también influencia en la forma en que estoy percibiendo las cosas. Y es muy distinto, ¿verdad? Porque es cultural, es también basado en mis propias raciocinios. Entonces, más allá de toda esa bulla mental, emocional, que han estado influenciándome, porque también aquí adentro, a veces mi propio estado emocional, mi propio estado, si estoy triste, por ejemplo, eh, percibo las cosas de una forma, que si otro día me siento mejor y estoy feliz, percibo las cosas diferentes. Por ejemplo, mi visión de alguien que tiene uno, un día que está contenta, que hoy amanecí mejor, amanecí con energía, con ganas, y veo a alguien y que está haciendo algo que teníamos que hacer juntos, y está haciendo lo distinto, y le está, yo sintiendo que no están avanzando las cosas, si estoy tranquila, si estoy emocionalmente estable y ando contenta, tengo paciencia, amoldo las cosas, veo cómo podemos hacer para que funcionen ahora de una forma distinta, ¿verdad? Pero si hoy estoy sintiéndome mal. Si no estoy en ese mejor estado emocional, estoy un poco triste, soy, y la tristeza me lleva al enojo, el enojo, empiezo a ser impaciente, veo que la persona está haciendo algo que no habíamos dicho que íbamos a hacer, entonces ya digo, no, empiezo en un modo distinto, un modo queja. Y cuando ando en modo queja, mi visión se enfoca en el error. Y se enfoca muy cercamente, es como obsesiva. ¿verdad? También la visión se puede hacer obsesiva. El punto de vista es este y así y punto. Y no veo nada más, solo veo eso. Es como visión túnel. Y mucho de, de eso es también la propia estado emocional de muchas cosas que me están pasando. Y a veces el darse cuenta que ese estado emocional se ha creado y se ha ido alimentando y se ha ido haciendo es, y está influenciando la forma en que veo las cosas. Y como forma que veo las cosas es como reacción ante la vida, y se autoalimentan y me hacen sentir aún más mal, y el, el lograr ir hacia atrás y ver que es como una misma, es una enorme tela de araña, que cada hilo que se ha ido creando, como las arañas pacientemente, no sé si las han visto, eh, primero ellas mismas van sacando su hilito, haciendo el circulito, luego pegan en un circulito con el otro, duran horas de horas para formar esa hermosa tela araña pacientemente, Así somos nosotros también. Tener una telarañita emocional de ciertas dependencias, de ciertas cosas, de visiones limitadas, de visiones túneles, de visión un poco terca, un poco, ¿verdad? Y no es, no es para recriminarnos, es para entender por qué después me quedo atrapada en esa telaraña que yo creé. Y una cosa interesante es que las arañas no quedan atrapadas en su telaraña, el cuerpo y la, y la química de la telaraña hace que ellas puedan tener, caminar por la telaraña sin quedar atrapados. ¿Pero qué pasa con mi visión y mis emociones? Cuando yo voy creando esta telaraña emocional de emociones negativas, de emociones que quitan mi fuerza vital, que me hacen sufrir, luego yo misma quedo atrapada. Entonces no soy una buena constructora de telarañas, sino que más bien quedo atrapada en esa, en esa visión túnel, en esa visión de fijarme en modo quejas solo en las cosas que están mal. Y cuando me fijo solo en eso, no logro ver que hay muchas cosas alrededor de eso que pueden estar bien, o incluso que puede que esté en una situación con muchas cosas que, no, que me, me pueden hacer sentir mal, pero cómo verla desde afuera, desde de lejos, cómo lograr apreciar Ok, tal vez esta situación ahorita no la puedo resolver, necesito estar mejor conmigo misma para resolverlo. O estoy ahí, atrapada en la telaraña y sintiendo que ya me está succionando y me está desgastando. Entonces, esta otra cosa es cómo aceptarme de esas telarañas que he creado en mi propia visión. Son como cosas que incluso, no sé si les ha pasado cuando se este, encandilan, ¿no? a veces a mí me pasa cuando estoy... Meditando y estoy muy concentrada viendo lejos, y cuando ya dejo de meditar me cuesta volver a enfocar. Y a veces es así cuando ya en la edad está pasando y los ojos no funcionan también También a veces se ve como telarañitas y, y la visión del corazón y la visión de mi percepción de las cosas también se pueden haber visto afectadas por esas telarañas. Entonces, como ir poco a poco deshaciendo esa telaraña y volver a una visión que sea de amor. Y de paciencia, o sea, cómo ver con el corazón. Y esa es una de las cosas más bonitas de sentir, de experiencia que yo he tenido. Lo que a mí me ha logrado sacar de huecos, de telarañas, incluso hay unas arañas muy interesantes, hay demasiados tipos de telarañas y arañas, y unas que se llaman fosoriales, o sea, que hacen huequitos. Ellas viven dentro del huequito y dejan su telaraña a la entrada del túnel. Entonces los bichillos que dicen, hay un huequillo, o se caen el huequillo, ¡pam! de una vez caen la telaraña. Entonces a veces la depresión, eh, el perder esperanza y sentir que uno no es capaz, y bueno, yo también he estado en esas situaciones. La única forma que he sentido de quitarte de mi corazón, pero es así como quitar esa telaraña que me ha atrapado, es entender primero que yo no soy solo lo que hago, y yo no soy solo este cuerpo, yo no solo soy las relaciones. Volver a entender que en mí, mi real y total identidad es un ser espiritual. Yo soy un alma que estoy en este planeta para vivir mi propia visión de vida, que yo tengo alguna forma de que algo que aportar en este mundo, que por algo estoy en este cuerpo, en este momento, en este lugar, con estas personas. Entonces, saber que toda la historia que llevo hasta aquí, han sido parte para que el alma logre experimentar y ir de, descubriendo esa fuerza, esa fortaleza y todo lo que hay en mí. Entonces, es cambiar mi enfoque, mi visión, primero sobre mí. Y para eso también, mi secreto, bueno, no es tan secreto, mi... Fuerza de visión ha sido sentir esa compañía dulce, la visión de pureza que tiene el único ser en todo el universo, que puede ver que yo meto las patas, que me puede ver a mí haciendo tales tonteras y su visión de mí nunca cambia. Y no puede decir que uno puede tener una buena mamá y un buen papá y siempre son pacientes y están ahí, pero hay veces es que, ¿verdad? <ríe> el, todo tiene el límite para, para la paciencia humana, porque no es humano. Es solo la visión que tiene el ser supremo, que es el ser más sabio, más dulce, más amoroso de todos. Entonces, el alma suprema, que como mamá suprema, tiene esa, esa dulzura ese cariño, esa visión de mí como su hija especial y de cada una de nosotros y cada uno de nosotros, de, de volver a sentir de, cómo me, de la visión que tiene de mí Dios, el alma suprema. Y es increíble porque uno lo puede hacer a través de la meditación. Y es que me logra como sacar así, abrir todas las telarañas y hacerme entender que yo soy como el diamante que está brillando ahí. ¿Verdad? Es un diamante que que brilla, que deja pasar la luz, que es claro, que es hermoso, pero además es fuerte. Y el diamante está, es de los, de los minerales más fuertes que hasta lo único que puede rayar y cortar el vidrio. No hay nada, bueno, se puede quebrar, pero digamos cortar, así bonito, que bonito, tiene que ser con punta de diamante. Entonces, ¿cómo lograr entender que yo soy así? ¿Cómo lograr? No solo entender, para mí ha sido sentir. Porque la meditación lo que hace, con, con, lo que me ha logrado ayudar es experimentarlo, es vivirlo. Es una, una vivencia que voy teniendo de cómo el ser supremo va teniendo esa visión. Esa visión linda, esa visión paciente, esa visión pura. Que no queda atrapado en mis errores, sino que me ayuda a entender mi propio proceso. Y hacerme sentir que soy ese diamante. Ese diamante que es capaz de brillar, que es capaz de traer luz, que es capaz de ser, que, de ser claro, de traer esperanza. Y cuando yo me siento así, me va a ayudar a ver a los demás de esa forma y no a quedar atrapados en las situaciones que estoy viendo frente a mí. Que eso es lo evidente, pero detrás de todo eso... Hay algo que está, un ser, un alma que está pidiendo ayuda, que está viviendo situaciones de muchas cosas que yo no sé. Entonces mi visión no se puede quedar solo en eso. ¿Y qué tan lindo podría ser, qué tan armonioso podríamos volver a ser como humanidad si todos y todas lográramos percibir lo que está pasando en el corazón de la otra persona? Y verdad, a veces hay mucho sufrimiento y muchos conflictos que son difíciles de entender en otros seres, pero no es mi papel resolverlo también. Mi papel es acompañar e inspirar a que ellos también puedan reconocer su propia fuerza de diamante, ¿verdad? Por eso es que son tan valiosos. Los minerales de diamante fueron materia orgánica que se comprimió por muchos años y a gran presión y logró traer esa claridad. Entonces es como que el alma suprema me vuelva a traer esa, eh, quitar todo, todas las telarañas, pero también traer luz, traer entendimiento y dejar de tanta complicación que yo he creado sobre lo que siento que soy yo misma y de la forma en que percibo las situaciones y a los demás. Y lo clave, clave, aquí el punto que siempre les resaltamos en nuestras charlas, es tener esas experiencias diarias de meditación. Tiene que volverse una práctica, porque... Igual que es como una catarata, eh, no sé, diaria, es como cuando me baño, me quito el polvo y el olor y las cosas que se me pegaron, todos los días tengo que bañar mi visión para quitar todo eso que se ha ido acumulando, porque digamos, es como los diamantes, ¿dónde se encuentran los diamantes? Están enterrados bajo un montón de capas de suelo, porque tuvieron que vivir esa presión, ese calor y todo ese tiempo para convertirse de haber sido materia orgánica que ya había en descomposición volverse un diamante. Entonces yo misma necesito limpiar todo ese montón de polvo que se ha acumulado de experiencias, de emociones, de situaciones, de metidas de pata, de influencia de otros, todas esas telarañas que yo misma he creado tratando de perseguir situaciones, de apegos que me atrapan, de egoísmos, de cosas que me están pasando, limpiarlo con esa visión tan linda, tan pura y ese amor tan profundo que el alma suprema tiene para mí. Y sentir que es mi derecho. Y eso, si lo hago todos los días al despertarme, así, antes de bañarme yo misma físicamente, en mi cuerpo, me baño de amor. Y puedo abrir esa visión y ya mi corazón va a estar tan estable, tan lleno de amor. Que puedo percibir el corazón de otros cuando mi corazón está herido, está triste o está estresado. Esa es otra cosa que se me ha olvidado hablar también. El estrés, cuando me foco en la tarea, me enfoco en lo que hay que cumplir, en la meta, en ganar, en resolver, en hacer, no me estoy enfocando en los seres con que lo estoy haciendo. Y lo más importante de este mundo no es tanto cumplir con eso, las cosas están ahí para que las hagamos, nos entretengamos como almas humanas que estamos aquí, pero la clave de que todo salga bien es que las cosas estén bien entre nosotros también. Entonces, mi recomendación y lo que estoy tratando de hacer también con personas con que he tenido roces, malentendidos, eh, con que no han salido muy bien cosas, que nos pasan a todos, no hay nadie que esté exento de eso, es hacer diario, mi limpia, aquí yo me perdono, pero primero para poder perdonarme, aceptarme y transformar todo ese dolor y lograr ver claro como diamante que ahí había algo para mí para aprender, pero que también puedo aportar algo diferente ahora, es dejarme limpiar por el amor del alma suprema. Entonces, mi propuesta es que hagamos eso. ¿Les parece? Aquí traigo otra imagen bonita. Y no sé, a mí me gusta mucho el agua. Esa es mi visión bonita de cómo el agua también limpia. Eh, espero que nadie le tenga ahí una fobia. Piense que, que si no es agua, que es como algo sólido eh, y limpio y cristalino. Entonces, sí. entonces, siéntense de forma cómoda. Y les voy a poner de nuevo esa imagen bonita que me encantó cuando la vi. De ese lago bonito. Okay. Ahora sí, voy a sentar con las piernas cruzadas. Y volver a respirar profundo y exhalando poco a poco voy a tomar conciencia de este cuerpo aquí ahora y sentir cómo se relaja se tranquiliza, se calma. Como si todas las preocupaciones, todo lo que me sucedió hoy, en este segundo, ya no necesito tenerlo conmigo. Al igual que ese sol radiante, hermoso frente a mí, Dejo que la paz se vuelva como una luz brillante, resplandeciente, que vaya trayendo claridad, vivianez y libertad, no solo a mi mente, sino que llegue a mi corazón. Y puedo sentir esa agua en la imagen frente a mí. Un remanso tranquilo. El agua cristalina. Y el cielo radiante de luz. Hoy, ahora, puedo concentrar mi atención a sentirme, a realmente sentir al ser que soy. Darme cuenta que muy poco presto atención a lo que soy, a lo que estoy sintiendo hasta que la emoción se hace ya difícil de controlar. Así que ahora en este instante de paz, vuelvo a reconocerme, apreciarme, y entender que yo, más allá de este cuerpo, de este corazón que late, de este cerebro que ayuda a crear, percibir. Yo soy un alma, un ser espiritual, eterno, de paz, de calma y sentir que al igual que esa luz del sol, yo el alma, soy luz espiritual, sutil, eterna, y me siento en mi espacio seguro más allá de este plano físico voy a visualizarme en un hermoso espacio espiritual de luz donde yo estoy más allá de este cuerpo sentir el alma en su estado de pureza original, absolutamente en paz. En este espacio de luz hay un dulce silencio natural y el alma se vuelve a sentir libre. Aquí Puedo sentir, percibir con el alma, la cercanía amorosa, profundamente amorosa, de mi Madre Suprema, del alma suprema, abrazando al alma. Con su amor eterno, intenso, inquebrantable. Sentirme en su abrazo de luz. Como en el regazo de mi dulce madre del alma. Mi madre suprema, Dios. Que me arrulla en su amor. Haciéndome sentir absoluta y totalmente aceptada. Esta madre me conoce mejor que nadie más en todo el universo. Esta madre me mira con esa visión tan pura con tal esperanza sobre mí, que me hace sentir capaz, libre, me hace sentir, más allá de mis errores, me hace sentir que en mí hay belleza, en mí hay sabiduría y me hace sentir la confianza que tiene en mí como una madre sabia que guía, nutre y deja que yo tome mis decisiones confiando en mi propia sabiduría ayudándome a entender que yo puedo y que soy amor, saber que en mí puedo sentir el corazón de los demás y tener esa visión desde el corazón, al igual que mi dulce Madre Suprema, pacientemente confía y tiene esperanza en mí, Saber que a pesar que a veces me cueste y cometa errores, su visión, su fe y su amor por mí no cambian. Y es esa visión de amor que me hace sentir que puedo y puedo hacer las cosas distinto. hoy Doy ese espacio en mi corazón para que todas las almas del mundo quepan aquí también. Empezar a ver con mi corazón, viendo a los demás como seres capaces, que aunque sean distintos a mí, y tengan otras opiniones y formas de hacer cosas, yo también ser paciente y limpiar mi corazón, dejar de enfocarme en cosas que me hacen sentir mal, ir más allá de la visión de queja y lograr percibir la luz de esa alma frente a mí, de la forma en que Dios percibe como un hijo tan capaz al alma hermana de esta enorme familia humana. No dejar que mi visión cambie, seguir viendo desde el corazón con ese amor profundo puro que trae esperanza poco a poco voy a volver a sentir mi cuerpo abro los ojos y si los tenía cerrados vuelvo al aquí y a la hora om shanti ¿Ven? qué tal Hacer eso un ratito, todos los días, un momentito, no toma mucho tiempo, pero ayuda, ayuda a ir limpiando mi visión y a ir como igual que uno tiene que entrenar los ojos a veces cuando he estado viendo mucho tiempo a la pantalla, es volver a, a aprender que el corazón se puede enfocar en algo que da fuerza y esperanza en mí y a los demás.